Que dicen que somos qué? Producciones. Ay somos que somos que somos, Qué cosa, ¿Qué? somos cosa? que somos qué? ¿Qué ¡Somos! ¿Qué somos? Somos que Somos Somos Somos que Somos somos reggaeté, que te que te te que Somos que Somos que te te H de nada, no son para nada. E, si la maga, la maga eh. Requete, te, te, Somos requete, somos requete, somos requete, que te, si que somos que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que que te, que te, que te, que te, te, que y te lo digo bravo, hace mucho tiempo que no hacemos trago, yo nunca quise aliarme con los cabos, ahora es el momento, déjate de trato, cultiva tú en las y déjate de pájaro, pájaro, pájaro, pájaro, pájaro, pájaro, pájaro Pájaro, pájaro, pájaro Pájaro, pájaro, pájaro Yeah, somos requete, somos requete, somos requete, que te que te Somos requete, somos requete, somos requete, que te que te